Y ahí, y sacando mi dinero para un, algún día yo irme a mi país a retirarme y yo volví a Nicaragua, yo volví a Perú, o yo volví a Santo Domingo, a Santiago, a Barahona, volví a Panamá, volví a Colombia. Yo quiero todo el dinero que he hecho, pues realmente invertirlo en bienes raíces y poder estar tranquilo. Muy bien, muchas veces me dicen, Calderón, yo quiero mejorar mi rentabilidad. Yo quiero tener apartamento y ponerlo en negocio, ponerlo en renta. Y de ahí ir sacando mi dinero para un, algún día yo irme a mi país a retirarme. Algún día yo tener flujo de efectivo y yo volver a Nicaragua, yo volver a Perú, o yo volver a Santo Domingo, a Santiago, a Barahona, o volví a Panamá, volver a Colombia. Yo quiero... Todo el dinero que he hecho en el tiempo, trabajando muy duro aquí en Europa, en Estados Unidos, pues realmente invertirlo en bienes raíces y poder estar tranquilo. Pero cuando voy a Calderón, como que no encuentro terreno. Cuando voy a Calderón, no tengo el tiempo para poder construir. ¿Qué hago? Quiero comprar un apartamento, pero no sé cuál. Y aquí eh, se da un concepto muy bueno que es la dualidad. Voy a ponerlo aquí. El concepto de la dualidad lo voy a explicar. La dualidad... La dualidad es algo que nos permite poder lograr más rentabilidad okay, con el mismo espacio. Por ejemplo, antes, ¿qué pasaba antes? Los apartamentos que se construyeron, los que se construyeron hace 40 años, okay, eran apartamentos grandes. Y en esa demografía, muchos de los apartamentos que se construyeron hace 40 años todavía hoy existen. Muchas veces decimos, no, Calderón, yo quiero comprar apartamentos viejos. Pero no se trata de comprar apartamentos según los gustos de nosotros o de ustedes, sino los gustos del mercado. Y si analizamos esta dualidad, hace 40 años, ¿por qué eran grandes los apartamentos? Porque eran familias de una a ocho personas. Mamá, papá, cinco, seis, siete muchachos. Sin embargo, todas las construcciones que se hacían en ese tiempo, todos los desarrollos urbanos que se hacían en esa demografía, pertenecían a metros cuadrados que iban por encima de los... 160 a 250 metros eran apartamentos que atendían en esencia de grandes sin embargo, cuando analizamos la demografía de hoy, ok, 40 años después en el 2021, ¿qué pasa? que en 2021 no son apartamentos grandes la gente necesita, la gente busca la gente en función a sus necesidades la mayoría son personas que son papá, mamá de uno o dos hijos Okay, entonces el 60% de la población hoy ¿m? solamente tienen uno o dos niños, de manera que no busca apartamentos de 160 o 250 metros, busca apartamentos de 50 a 60 metros y aquí es donde viene el valor, pónganme mucha atención Siendo esto una realidad, qué yo voy a hacer, yo voy a tratar de comprar apartamentos viejos, apartamentos que atendían a esta demografía que normalmente tenían dos accesos, fíjense bien a veces vamos a comprar apartamento y nos damos cuenta que antes los apartamentos tenían una entrada principal, o sea, subíamos del ascensor, ¿correcto? O subíamos de la escalera, ¿ok? Y ese apartamento tenía una entrada principal, que era la entrada principal de la casa, y también tenía, ojo aquí, una entrada o salida de servicio. Cuando se da esta condición que, lo do, que el mismo apartamento, ¿ok? Entra por la principal y también está una salida de servicio esto nos da la oportunidad de poder hacer una reforma de comprar el apartamento y la distribución conceptualmente dividir en dos entonces este apartamento que tenía antes eh, 250 metros cuadrados pues de repente lo vamos a dividir en dos que quizás sean cada uno de 120 entonces al tener dos apartamentos de 120 lo podemos hacer porque tenemos un acceso de servicio, un acceso por aquí. Y lo que hicimos fue que nos ajustamos a la necesidad de hoy y nos olvidamos de la necesidad que había hace 40 años. Entonces nos vamos a dar cuenta que si yo compro un apartamento y lo alquilo solo, solo voy a recibir, qué sé yo, a lo mejor algún 800 dólares. Pero si lo hago en dos, por cada uno mínimo voy a recibir 600. Se dan cuenta? O sea, recibí 600 y multiplicarlo, estoy recibiendo al final, 1.200 dólares. Sencillamente, porque compré un apartamento que en su configuración atendía a lo dicho antes, pero principalmente porque en el pasillo central tenía una puerta principal de entrada y una puerta de salida de servicio. Cuando hablo de la salida de servicio, no es la salida de servicio tradicional que se pone ahora en el apartamentos modernos que nos ponen una escalera de car caracol al final, así no casi nadie lo va a querer rentar. Es una salida de servicio que también conecta con el pasillo principal que tiene el núcleo es central del de lobby del apartamento. O sea, yo llego en mi ascensor y yo puedo entrar al apartamento por la pensación principal o puedo entrar al apartamento por la de servicio. Lo que lo voy a dividir por dentro de manera que aquí yo puedo rentar doble. Ahora, hay algunos casos, el caso contrario, donde también tenemos un apartamento que es de 250 metros, que es viejo, pero solamente tiene una entrada en la vía principal y ahí no se puede hacer esta operación entonces yo por este estoy dispuesto a pagar un 10 15 más del precio porque sé que se lo voy a sacar cuatro veces aquí en la renta ok pero por este que nada más tiene una entrada y quizás la entrada sea de servicio la tiene por fuera en una calidad de cada cual al exterior no pago por este yo pago 15 por ciento menos porque no me funciona para mi objetivo no me funciona para subir la rentabilidad entonces lo que estamos logrando con esto que en vez de comprar muchas veces apartamentos muy nuevos, que por ser nuevos que por ser modernos normalmente son más caros. O pues compramos apartamentos modernos en zonas okay, donde se dé esta situación. En zonas donde la distribución me permita aquí. Entonces ahí es muy fundamental ir y ver el apartamento. Ir y evaluar ya con esta condición, ¿cuáles son las posibilidades? Porque muchas veces se da el caso que se puede hasta tres veces. ¿Cómo se puede hacer tres veces? Supongamos que el apartamento tenga una condición que entramos por la puerta principal ok inmediatamente pasamos la puerta principal hacemos esto y generamos una puerta secundaria una puerta terciaria y hacemos esto entonces hicimos tres unidades dentro de los mismos 250 metros y le ponemos por ejemplo 50 50 y 50 esto es un ejemplo un ejercicio conceptual ok a lo que voy con esto que cuando lo vayan a ver el apartamento, analicen la distribución. Porque estas divisiones las la, la vamos a hacer en Chihiroc o en glass. O sea, son, son operaciones que tienen muy bajo costo y sí ayudan a que yo entro aquí, aquí lo aquí, alquilo aquí alquilo aquí, aquí. Y le elevo la rentabilidad con el mismo precio. En la medida que podamos entender esto, el apartamento como que se va a pagar solo. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta que me conviene? Ojo aquí, si yo veo... Que yo compro el apartamento en $100 pesos, ¿ok? Y yo anualmente, a través del instrumento de la renta, yo puedo de esos $100 pesos lograr un 12%, un 11% el apartamento me conviene. ¿Mm? Porque no me estoy fijando mucho en el costo del apartamento, sino en cuánto le puedo sacar al dividirlo en pequeñas unidades que se ajustan al nicho de mercado que tenemos hoy. Hoy, este nicho de mercado, no en el de ayer, en el de hoy. Entonces, lo que hay mucha gente buscando este tipo de soluciones ¿Por qué? Porque vamos a suponer Vamos a suponer que nos vamos a Sudáfrica Yo que estoy loco ir a Sudáfrica, espero que un día hagamos un viaje para allá Si nos vamos a Sudáfrica Y no sabemos de Sudáfrica, tenemos dos opciones: Tenemos la zona cara que Normalmente los apartamentos son muy caros Y la zona que es peligrosa o muy barrio Si nos vamos a la zona cara, ¿qué queremos en la zona cara? Queremos un apartamento más chiquitico Ok, que es más chiquitico a menor precio Pero cuando volteamos allá, todos los apartamentos son como grandes sin embargo, en una zona barata, en la zona más real, tenemos apartamentos muy grandes, pero muy inseguros. Entonces, la gente siempre va a estar dispuesta a pagar un poco más por estar frente al central park, ¿okay? en un apartamento chiquitico. Y ahí que serán estos? estos casos. El concepto de la dualidad, porque no están pagando el tamaño, sino están pagando la ubicación. No están pagando realmente el metraje, están pagando la seguridad. No están pagando la calidad, sino están pagando el ego de vivir en esa zona. Principalmente, las generaciones que van subiendo, que van, que van tomando más eh, alcance, eh, más nivel adquisitivo a nivel económico. Entonces, cuando yo puedo atender ese nicho de mercado que no es, todavía no se ha atendido, yo al final estoy logrando mis objetivos, que con la misma cantidad de comprar un apartamento, yo la pueda sacar más a nivel de renta. Pero tengo que estudiarlo así, a profundidad, con el sistema dual. No tenemos todo el dinero para comprar un apartamento y fallar. No tenemos todo el dinero para estar comprando apartamentos para ver si yo creo que puede funcionar. No, eso no puede pasar. No, no hemos bajado hasta trabajar 10, 15, 20 años, ¿ok? Y tenemos como un solo tiro, tenemos una sola oportunidad. Esto es fundamental. No importa que duren un mes más, un mes menos, analizando las distribuciones, viendo cómo lo van a hacer. Lo importante es que quede como que bien. Yo soy la gente Calderón, especialista en de y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a todo WhatsApp. Importante, miren, muchas veces nosotros tenemos o conocemos a alguien que tiene una situación parecida. Muchas veces conocemos a alguien que está pasando por esta... Y quizás este contenido le pueda dar idea a que ellos puedan encontrar el camino. Yo le pido, si lo ven, ustedes lo ven bien, que se lo compartan. Nos vemos en el siguiente video.